Antes que nada, voy a tratar de ser bien, bien, bien concreto en esto de doy mi palabra Lo que más me interesa, y de hecho creo que ese es el tema de este coloquio Es el diálogo ¿no? es, Nuestros jóvenes dialogan, entonces Qué mejor si se hace un diálogo Después de esta breve, libre ponencia El tema de la ponencia es Enseñanzas de la red electoral Y los votos de las victorias fíbricas Y el papel de Morena a corto plazo Aquí empiezo con una cuestión es las elecciones y su importancia y cómo funcionan como coyuntura de la de Social. ¿Por qué las elecciones son importantes? Bueno, primero, porque son la bandera de la democracia liberal, eso nos queda clarísimo, es uno de los pilares fundamentales de la democracia liberal, entendiendo o queriendo dar a entender que la única forma de participación que tenemos cualquier persona es mediante las elecciones. de depositas, te están tomando en cuenta y te vas a mirar. Tiene sí, otro papel que es el, una cuestión de inocuidad, es completamente eh, técnica, sí, no moviliza, de hecho, la, el papel de las elecciones es completamente de limitar la participación, limitarla a la cuestión electoral. Entonces, dentro de esta cuestión lo tenemos que entender como un fuego de nuestros contrincantes. Yo abrazo y reivindico mucho la cuestión de la lucha de clases. Entonces, entendiendo en este contexto, nos debe de quedar claro que las elecciones son una arena ajena a nosotros. ¿sí? Nosotros vamos a esa arena, jugamos con sus instituciones, tenemos al IFE, tenemos a los tribunales, tenemos una serie de aparatos del Estado que hacen trampas, toman ventaja, ¿sí? son amañados completamente y aún así decidimos entrar en este juego de la arena electoral y qué creen, históricamente, está demostrado que les no hemos ganado. Un ejemplo de eso reivindicando la izquierda. Un ejemplo de esto es el caso de Allende. No voy a hablar mucho de eso, pero el caso de Salvador Allende es el primer líder de izquierda declarado como marxista. Podemos discutir si fue o no fue marxista, pero el primer líder declarado marxista de izquierda que llegó por la vía electoral. La cuestión aquí fue importante y cuál fue la elección en Chile. Una vez que Allende tomó el poder, tres años y la burguesía lo despedazó, le hacen un buen económico le hacen un golpe de estado Lo estoy resumiendo mucho pero aquí la conclusión que tenemos es cuando ellos dentro de su juego ¿sí? nosotros les ganamos a aún pruebas pruebas mañana, hasta mañana pero eso, ellos no la respetan finalmente ellos no tienen por qué respetarlas ellos no respetan absolutamente nada entonces aún así nosotros seguimos manteniendo esta dinámica de clase esta pequeña eh, introducción me diría a lo que pasó en el 2012, que son las elecciones en 2012, y cómo con la enseñanza en un rango, en el 2006 y me estoy hablando específicamente de, de, del movimiento como cómo con esta enseñanza se crea Morena, nace Morena, la organización en la que ahorita nosotros nos encontramos. Morena nace en un principio como una organización exclusivamente para cuidar las elecciones, cuidar casillas, cuidar instrumentos. Puede que él haya tenido sus impactos en cultura, en la cultura, en la bueno, lo que ya conocemos pero su principal objetivo era este Entonces, ¿cuál fue el resultado? La derecha, los partidos de derecha que en México tuvieron que cambiar sus formas de hacer fraude ya lo hicieron, como en el 2006, fue una forma mucho más sutil, mucho más organizada que fue para comprar de votos y para eso, en el momento, no tuvimos formas de responder y nos tuvimos a aplicar el fraude Aún así, decidimos, y fue una decisión, yo estoy convencido, tomada unilateralmente, decidimos respetar esa selección, y es aquí donde viene la, la, la, la crítica y la parte más rica de, de, de este tema que estoy poniendo aquí. ¿Qué pasa después del 6, de, de 2 de julio? Nos encontramos con un coraje tremendo, unas ganas enormes de movilizarse después de las elecciones, y un ánimo de insistir. Pero no nada más por las partes ajenas, cercanas al obeso obrador, sino por una serie de sectores que nosotros ya conocemos y hemos hablado de aquí. ¿no? Tenemos un compañero que estaba en un sector completamente ajeno a, a, a, al obesorradorismo, y como es el caso del 132, pero que tenía las mismas ganas de cualquier persona que reivindicaba el, el obesorradorismo o Morena o se encontraba en una de las culturas de Morena. ¿Cuál fue la respuesta? Por parte del orador se dio contundentemente una del movimiento y hay que ser críticos en esta cuestión lo hemos estado manejando aquí mucho ¿no? la necesidad de ser autocríticos no hubo después del 2 de julio una sola llamada de López Obrador a movilizarse después del 2 de julio utilizando a Morena como estructura y eso es un hecho que se puede escribir aquí o no pero es confundible se esperó y fue lo que él llamó a esperar el fallo del tribunal hay que recordar mucho eso nosotros salió y dijo, vamos a esperar a que den el resultado y, y después se dará un plan de acción. Mientras tanto, se estuvieron dando eh, propuestas por parte de Luis Obrador, de la, de, de la dirección dinámica de inclusión, que eran eh, las ferias o estas este, expo Fraudes, hay que recordarlo, las convocatorias para realizar documentales, denunciar el fraude del 2012, la cuestión esa también de la para los ensayos, o sea, una serie de dinámicas completamente de, poder, de sacar un poco de vapor de esta olla ¿no? pero había una respuesta en mismo tiempo y era la, la respuesta que no estaba dentro de Moreno y que fue la respuesta donde se agrupa varios sectores de la sociedad ¿sí? en torno a una convención nacional contra la imposición hay que recordar que fue un intento completamente ajeno a Moreno que se llevó a cabo en, en, en Atenco por, por, en un primer momento luego Oaxaca, y etc Hubo cerpa televisa, hubo una serie de movilizaciones. Después de donde el fue, el orador jamás convocó eso, la dirección de Morena jamás lo convocó y sin embargo había en esas movilizaciones personas que estaban en Morena, pero lo hacían a título personal. Y algo interesante, también se dieron incluso las protestas contra Sorniana. Yo recuerdo aquí, y es una crítica, yo recuerdo aquí como muchos, muchos compañeros de Morena decían, es que ustedes no pueden participar o no pueden utilizar el nombre de Morena en una protesta la sobrina porque Obrador no le está indicando, porque Obrador está llamando a mantener la calma. Era completamente legítima esa demanda. Estamos hablando de una necesidad de movilizarse, de incidir un coraje tremendo todas estas cuestiones, y se estaba dando una crítica por parte de nosotros mismos hacia la movilización. Después de este proceso de estar esperando dos meses, del 2 de julio al 9 de septiembre, que fue cuando por primera vez Obrador jugó. En del Zócalo, hay que recordarlo, un punto, un tiro de gracia. Cuando estuvimos ahí en el Zócalo, cuando estuvimos ahí en el Zócalo, ¿no? sabemos lo que dijo Obrador, entendemos perfectamente cuál fue la llamada de ¿no? Obrador. Fue, bueno, aquí se acabó. No reconocemos al gobierno de Peña Nieto, no reconocemos su legitimidad, pero los hechos lo aceptamos, lo dejamos pasar, porque nos vamos a quedar quietos mandamos una propuesta, era lo que decía Orlando, una propuesta de resistencia civil, pero creo que era una respuesta completamente locura, completamente eh, inmovilizadora. Un tribunal popular, por ahí recuerdo, ¿no? Se iban a juiciar, se iba a revisar por parte de algunos académicos o personajes notados la participación de, de, de, de cómo fue en el proceso electoral, y se iba a dar un juicio popular, completamente sin incidencia. Ahí lo interesante de esto es que a pesar de este momento, a pesar de lo que está diciendo López Obrador, nos, nos encontramos con un zócalo completamente lleno. Seis años después del 2006, el zócalo seguía exactamente igual, lleno. Había las mismas ganas de movilizarse, pero aquí nada es como un círculo, es un espiral. Nosotros repetimos muchas cosas al largo de la historia, pero la repetimos. ¿Y cuál fue la diferencia? Que había sectores que se habían politizado desde el 2006 y que ahora lo que estaba marcando ahora como plan de acción no lo aceptaron. Se les, les parecía completamente insuficiente, limitado, incluso un tanto cómodo como, como era, era, era la necesidad de tiempo político de mantener su capital político. Eso será otra, otra, otra discusión. Aquí lo que quiero llegar es cómo incluso se estaba, se estaba manejando. En este cartel enorme ustedes van a haber visto de chavos si, que pusieron no, hablo contigo sin ti en el Zócalo ustedes podrían decir que eran señores ustedes podrían decir que eran personas que iban a romper el movimiento que iban a romper ese acto pues claro que no eran personas que decían necesitamos un plan de acción digno no necesitamos que, que se nos dé la misma excusa de bueno para la próxima elección seis años más sin embargo no fue esa la opción la opción como la dije fue una reacción completamente limitada a lo que unicó, la lucha para evitar la llegada del PRI se separó del PRD, del Movimiento Ciudadano y del de PT, aunque la separación fue, eh, con una, dejó abierta la posibilidad de una conciliación que sabemos que esa es una, una posibilidad real con todos sus vicios ¿no? y algo muy importante llamó a concentrarse en Morena como partido se vio es cierto, la cuestión esta de hay que abrir el debate para ver si Morena sigue como movimiento o como partido político pero en los hechos y no hay que ser muy brillantes para decir esto en el momento en que Obrador dijo eso ya estaba decantada la respuesta Morena iba a conformarse como partido político la, la partilización del movimiento no era lo urgente aquí no estoy tratando de decir que un partido es, eh, es insuficiente o que un partido no es necesario, claro que es necesario Dentro de cualquier teoría medianamente aceptable, entendemos de este partido como vanguardia es completamente necesario. Pero en ese momento no, en ese momento la consigna era una, era evitar que se impusiera y que llegara el PRI, que se pusiera su títere y que se pusiera toda esta serie de, de fraudes que se gestaron. Y sin embargo, se nos dijo, sálganse o más bien regresen a sus casas ¿Sí? y vamos a organizarnos anteriormente en nuestro elemento por autonomía más queda eran las calles y se nos dijo regresen. Eso es lo que quiero llegar con esta cuestión de, de las limitantes de la ley electoral. Se nos mandó a los salones a discutir estatutos y a mirar organizativamente hacia adentro Y por ahí también se la abandonó a quienes habían participado fuera de del Moreno Yo no voy a poner aquí, o no voy a abundar mucho en esto, pero ¿hasta qué punto influyó? El hecho de que el movimiento Yo soy 132 se apagara porque se le dejó como la única alternativa para seguir luchando en contra de la imposición en ese momento específico. ¿Cuáles son las propuestas aquí? ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿O okay, qué pasó todo este momento? Finalmente se impuso que nos teníamos que organizar en todo este partido. Perfecto. Pero ahora tenemos que cambiar estas dinámicas reconocer las limitantes que tuvimos en ese momento y reconocer que podemos a pesar de esta llámica en la que se nos metió, podemos hacer muchísimo hablando específicamente del partido para empezar, se dio la, la discusión de qué tipo de partido queremos, ¿no? y había por ahí la cuestión esta de que se siguiera con el objetivo principal que eran las elecciones la izquierda sabemos de que está plagada se lo juro y yo estoy convencido de eso, la izquierda no necesita entrarle más a ese pueblo. Hay muchísimos más caminos. Y ¿eh? si eres un poco consecuente con estas cuestiones, tienes que plantearte de que la ley electoral es un paso, pero no es el único. También se dijo, bueno, vamos a hacer partido con movimiento. Aquí pasó algo muy interesante y es otra crítica. Es otra crítica aquí interna, ¿eh? porque yo me asimido como fuera de Morena. Yo me asignó como una persona que está participando, que está dentro de Morena, que quiere seguir adentro de Morena. Morena, como organización, se encimó sí en un primer momento y abandonó cualquier tipo de reclamo o cualquier tipo de lucha. ¿Dónde estuvo Morena en la convención contra la imposición? ¿Dónde estuvo Morena el primero de diciembre y hablando de los compañeros que estuvieron ahí por las protestas en la toma del peguenil? ¿Dónde estuvo Morena en la toma laboral? ¿Y dónde estuvo Morena en la lucha de los maestros? Quiero hacer una aclaración aquí Cuando digo de Morena, me estoy refiriendo al ente como Tata, Porque sin duda hay personajes dentro de Morena que estuvieron tratando todo lo que les dije pero estuvieron participando estuvieron nuevamente de forma individual Porque los hechos Morena jamás dio una llamada de movilización hacia lo que les acabo de preguntar. Aquí lo que pasa es eh, una, una cuestión muy interesante se está dando una parodia de división entre lo que son las bases las bases que quieren participar, las bases congruentes y los tomadores de decisiones pero al mismo tiempo se está listando la característica más hermosa y la más importante que veo aquí Morena cuál es, para mí es la voluntad hay una capacidad y una voluntad política tremenda hay unas ganas de incidir pero muy fuertes dentro de Morena y bueno, yo lo tengo muy claro no sé cómo, como que nos falta que esa forma de qué hacer pero de que se tiene voluntad nadie puede decir que aquí Morena no se tiene voluntad política y eso es algo que yo creo que es de las la grandezas más importantes de Morena ahora el segundo paso tiene que, tiene que ser la formación política ¿sí? hacer uno de esos elementos de qué hacer, el método, la guía la línea de acción la formación política y el voluntamiento con la sociedad, que era lo que estaban diciendo varios bueno, compañeros, dado sus ponencias eh, anteriormente Morena no se puede desprender de la sociedad como tal No puede ser un órgano ajeno ¿ah? Tiene que estar participando en cualquier lucha Porque finalmente es la forma en la que Morena se va a sentir Y la van a sentir como más ligada a sus necesidades A nuestras necesidades que son las nuestras Morena si está en una lucha de los maestros Si está participando activamente Va a tener ahí un peso político Va a ser reconocida como una organización congruente si está con la lucha de los compañeros de, que están sufriendo alguna afirmación en algún momento, o alguna, en alguna región del país también lo mismo, es que es la congruencia, es la capacidad de ser congruentes entre lo que decimos o lo que aspiramos y cómo participamos activamente en eso aquí, eh, con esto terminaría es este. ¿qué tipo de victorias queremos? porque es un hecho de que Morena al igual que toda la izquierda mexicana, y yo creo que la izquierda internacional está necesitada, está habita de victorias. Nos han dado, pero como un trapo, nos han pasado por encima, aquí en México, ¿no? sufrimos una y otra, nos mantenemos responsables, no, no violentamos sus instituciones, respetamos sus eh, decisiones, y aún así nos trata como quiere. Necesitamos victorias, y yo creo que aquí también es algo que se respira, pero no cualquier tipo de victorias porque hay un tipo de victorias que se están aspirando aquí en Morena que podría estar seguro de que no nada más es aquí en esta región sino en otros lados del país que son las victorias bíblicas ¿y qué es eso? se lo voy a poner así de sencillo son las victorias en las que pierdes mucho más de lo que ganas tú estás, son dos doceadores se están dando con todo y el que gana quedó sin un ojo, quedó completamente paralítico y aún así ganó con una victoria real es una victoria primero bueno, eso es lo que está pasando aquí la necesidad de hacernos de victorias nos está haciendo que aceptemos y que reproduzcamos ciertas prácticas que en discurso desestamos está haciendo que nos aliemos que debemos de entrar a ciertos sectores de los que nos quisimos desprender y vemos hoy en Morena que tienen incidencia ciertos actores o grupos políticos nefastos estamos viendo a los hombres en Morena y no lo estamos viendo en Navascalientes o en Tlaxcala lo estamos viendo aquí en El Catepec, por ejemplo estamos viendo Alca y no lo estamos viendo en, en, en Chetumal no lo estamos viendo en, en, en, en Playa del Carmen lo estamos viendo en Cutepec estamos viendo ciertos grupos burocráticos que son laboratoristas en el dicho pero los hechos se dividen completamente cualquier capacidad que tengamos las bases las bases, aquí estamos con aquellos tomadores de decisiones y nosotros por hacernos un espacio estamos diciendo, ok, vamos a negociar con ellos porque si no negociamos con ellos, entonces nos dan en la torre y nos dejan de lado Ahora, no los diciendo que sean todos pero es una práctica que se está produciendo aquí entonces finalmente lo que, yo, lo, que, lo que yo pondría aquí en la mesa para que sea diálogo es pues, tenemos que tener una capacidad autocrítica tenemos que dejar de repente que sigan a cargos y personajes. Los cargos por sí mismos no significan absolutamente nada. ¿no? Yo me acuerdo cómo había un diputado local que daba la vida, ¿no? Diputado aquí, de, de la ciudad daba la vida por orador y decía, no, si orador, yo lo respeto Y hoy está eh, deshaciéndose de cualquier discurso oradorista. Está diciendo que él eh, apoya la, la candidatura de Marcelo Brad. Y no nos tenemos que ir tan lejos. Ese diputado que y a parte de su PP. Y ahí se le abrían las puertas y había compañeros que se le ponían, compañeros bien intencionados que se le ponían como tapete para que pasara. Hay coordinadores militares coordinadores regionales que han pasado, burócratas que han pasado y que nosotros nos ponemos como tapete. Ellos nos están usando en ese sentido, están imposibilitando la capacidad que, ocurren, que tenemos las bases de hacernos un diálogo. Hay ciertos cargos, hay ciertos compañeros que, que, que, que adquirieron cargos y que están tratando de luchar contra eso. Yo estoy identificando por lo menos aquí dos, ¿no? Que es el caso de las compañeros que estaban hablando hace rato, que están completamente desprendidos de esta situación, y están tratando de revertir la situación. Pero obviamente no deben estar solas en este sentido. Tiene que ser una cuestión de ambos lados. Entonces, la, las conclusiones o las propuestas es, uno, el camino electoral es válido, sí, pero no es el único. Y Morena no se tiene que meter en esa, en, esa, en esa discusión política Dos, el partido no debe ensinismarse ni reproducir los mismos vicios de nuestros enemigos, nuestros enemigos de clase y nuestros enemigos internos que los hayan. Y tres, tenemos que elevar nuestro nivel de discusión política. Y esa es la intención de cualquier poder. Muchas gracias. es en que Morena está negociando con esos grupos de mencionar, el que está siempre en ADN y demás porque, porque Morena, este, como bien lo sabes, obviamente en su asamblea constitutiva eh, como municipio, obviamente eh, es abierto el, la participación no podemos estar en la puerta de decir tú no porque eres GAP, tú no porque eres UPRES. La, la convocatoria sí lo marca que el proceso es abierto Obviamente, así entrar a alguien de se le deja entrar, porque es abierto. Tú compites, pero si tú ganas, obviamente tienes que eh, aplicarte a lo que, a lo que dicen los estatutos a lo que trabajamos en el Congreso, eh, Congreso Nacional, el estuve presente, tuve la oportunidad de estar ahí, en el cual uno de los puntos es que no se permiten grupos. Otro de los puntos es que si tú no trabajas, se te aplica la votación al mandato, pero en este caso, si tampoco hacemos una denuncia como tal, a través de la Comisión de investigación y Justicia, pues ¿cómo es que nosotros vamos a pedir que esos grupos no, no sigan estando en Morena? Y pues sí, sí, la verdad es que sí nos hay pero se necesita a través de estos medios denunciarlos para que salgan, obviamente Morena, ahorita como va surgiendo y en otros partidos no la arman, pues piensan que aquí sí piensan que aquí va a ser muy fácil pero no y en ese caso, nosotros tendríamos que pedir que si están en alguna dirección, que sea delegado digital o de o, o de lo que sea, que se pongan a trabajar. Si no lo hacen, obviamente, sacarlos. Y Morena, así va, así va a pasar, o así creo que va a pasar. De poco a poco se va a ir cura, de estos personajes, que lo único que hacen es tomar, según ellos, el poder para manejar intereses personales. Pero creo que Morena tiene, como la toma de decir, hay una pequeña crisis en este caso Morena, pero creo que sí hay un plan de trabajo bien estructurado para que Morena no, no, no sea puro, sino que trabaje lo mejor posible y estos grupos simplemente pues, este, se, se vayan y Morena realmente sea de los mexicanos, no de grupos, por la paz Compañero, al principio eh, eh, la exposición es muy buena y tiene puntos realmente eh, muy elaborados y discutibles ¿Sí? obviamente de bajitos cimentados y argumentados. Estoy eh, pues, de acuerdo contigo en algunos ¿Sí? medios y si es poco, eh, creo que nos estamos cuidando de muchas cosas en modena. Otras no las podemos tener. Pero si me gustaría y convoco a los compañeros a que externemos esas... esto, no sé cuáles sean los órganos indicados, pero sí si no tenemos que hacer una presencia más importante y un vínculo o más importante con el verso de sí. movimientos sociales. Tiene razón, no, no, no, no, no, que yo también en su momento expresé, acabo de expresar, no, no dejemos a los es de sus hijos, yo no tengo, pero es de, mi, de mis sobrinos, es de mi hermana, es de, mis, de mis primos, la educación es de todos y, y no somos ahí tal vez, a lo mejor creo que eh, políticamente o a lo que queremos insertarnos nos está llevando a una posición pues, un tanto de prejuicio, creo que estamos cuidando un poco nuestra imagen, creo que no estar en, en la manifestación contra la imposición eh, fue un poco por eso, Andrés ¿no? Manuel no quería que, que nos viéramos violentos, a lo mejor no teníamos que ser violentos, pero bueno, manifestarnos allí hubiera sido contraproducente en cierto modo para quienes así lo pensaran, para nuestra imagen como partido. Perderíamos simpatizantes, ¿cómo vamos a perder simpatizantes? Yo creo que ese no es el rumbo que habíamos de tomar y, y, y yo los invito, eh, sí, a título personal lo podremos hacer, pero creo que también el nombre de Morena tendría que estar insertado en esos movimientos sociales, movimientos antisistémicos, en esos movimientos que estamos luchando contra un modelo económico. La lucha de Morena, yo creo que además de lo que dijiste, que en el 2012 fue por una elección, eh, yo a lo mejor inocente, yo, pero yo planteaba a Morena desde el principio como una posibilidad real de cambio, no porque fuéramos a ganar una elección. Eh, yo sí creía es que íbamos a ganar, se lo dije claro, y, y sufrí mucho porque no ganamos. pero Sabía que no iba a acabar ahí, sabía que Morena tenía que seguir, sabía que... Se... Y nada más hago esa, esa invitación, ¿no? los movimientos, tenemos que, que afrontarlos, tenemos que estar unidos en este sentido. Sí. Wait No sé, por los puros, por los no puros y bla, bla, bla. En, en, en las calles tocando puertas, desde antes de que fuera Morena, desde que nos estábamos organizando porque era un movimiento ciudadano, ¿sí? creíamos que como movimiento ciudadano era otra alternativa, como dice el compañero. No lo creímos en serio, muchos. Que nos resistimos a fechas unos y que sea partido. Que creemos que, que es necesario que sea partido, es porque lo que dice otro no nos dolió la derrota, Pero nos dolió no, no, no por, por decir perdimos, sino por el fraude. Porque el fraude lo hicieron la propia oposición. ¿sí? La propia oposición no nos apoyó, sin embargo se benefició con el, el trabajo y la buena fe de la gente. Nos encontramos en el camino gente que ya no tenía diferencial del sector, que no creía en la política. Les dijimos, somos movimientos, no somos partidos. Ahora hay personas que lo que dicen compañeros pues, no lo repiten y no lo echan entrar, ¿Sí? Porque ahora queremos ser partidos. Tenemos que evolucionar, y yo ya lo entendí, pero me costó lágrimas pensar que vamos a ser el partido, que nos van a señalar. ¿Por qué? Porque hay gente indeseable actualmente dentro de nosotros. Y eso a veces acaba con las fuerzas y la voluntad de muchos gente. Entonces en lugar de ofendernos y de sentirnos, hay que echarle gracias. ¿Sí? Porque los que estamos aquí, tenemos las ganas y tenemos el deseo de instruirnos, de saber a lo que le estamos tirando. ¿Sí? Y de dar una opción verdadera. Aunque tenemos dudas en algunos aspectos. Pero sabemos que este es absurdo y lo hemos venido viviendo a través de un tiempo y a la cual a través de una vida. ¿Sí? Pero hay mucha gente afuera que ya no desea acercarse y que cuesta trabajo que se acerque por esas incongruencias, aunque no fueron. Primero decimos: somos movimiento, somos una acción y se la vivimos a mucha porque lo que decíamos con estas palabras. Lo sentíamos y lo llevábamos a la práctica. Y ahora decirles, ¿saben qué? Es que necesitamos una, un brazo político para no depender de los partidos. Mucha gente no lo tiene. Dice, ¿sabes qué? Me estás mintiendo como lo hiciste anteriormente. Y vemos que municipios como Tutiplán, como el Catepec. Tengo conocidos, tengo... Mí, en esos municipios, vemos municipios donde se logró mucho, que son municipios grandes, ¿sí? Y actualmente están tomados por el PRD. Están tomados, Morena está dentro, el PRD está dentro de los comités ejecutivos municipales. ¿Qué hacemos contra eso? No nos vamos a derrotar, pero vamos a cargar con lo que tenemos atrás y vamos a luchar contra eso. Y no nos vamos a pelear con la, la izquierda, porque nuevamente yo lo digo. Cuando éramos un movimiento, decíamos no. La izquierda la actual nos capturó y no la creímos y la hicimos creer. ¿Sí? ¿Saben qué va a pasar? En las próximas elecciones vamos a unir fuerzas para que nos estamos desgarrando entre nosotros. Pues vamos a convencer a aquellos compañeros que se están acercando a Morena en lugar de desconocer a aquellos compañeros terroristas, a aquellos compañeros este, de convergencia del PT, vamos a darlos, ¿no? Vamos a convencerlos de que sí Morena es la opción pero que se la quedan y que realmente se pongan. Y si no es así, pues entonces ellos solitos lo ha dicho Andrés Manuel en su discurso, vamos a hacer cada uno de nosotros lo que nos toca hacer. ¿Sí? Y, y cargar lo que nos toca. También, porque pues adelante compañeros, y, y a no ofendernos y las palabras naturales. No Mejor hay que echarle para adelante. Gracias. Muy buenas noches a todos. Voy a ser breve porque ya no rompe el tiempo. Eh, Voy a hacer unas eh, actualizaciones rápidas. Eh, Divido un poco desde el punto de vista del compañero. El estar aquí en Morena eh, es precisamente para cambiar todo ese tipo de cosas que nos han ido golpeando con el tiempo. Antes Manuel no, no mandó a llamar a movilizaciones. Morena no mandó a llamar a movilizaciones. Fue una cosa. Ya se hizo en 2006. Se tomaron guarnas, Se les dejaron los carritos llenos de. Lo único que logramos es que los trabajadores tuvieran más trabajo más casetas se produjeron, dinero para el país se Hicieron muchas cosas hasta como de reforma, Y aún así no lo paramos Si hubiéramos podido pararlo ahora con Peña Nieto, Lo hubiéramos hecho Pero pues la realidad, es que no había, no había forma de pararlo ya Hay que ser realistas Lo que teníamos que hacer era empezar a organizar desde ya Para lo que se nos venía el frente Lo que decía la compañía hace un momento de, de, de desviarnos con, la, con algunas luchas que son muy legítimas también es cierto, tenemos entre manos una cosa muy importante que es formar la estructura de Morena que es a lo que vamos a buscar este año y estarnos desembocando en ese trabajo para poder apoyar nos habría cargado un, eh, un rezago muy importante, entonces eh, no tenemos que perder de vista que sí este trabajo es para largo plazo porque aquí lo que vamos a buscar es la concientización de la gente es a través de eso que vamos a con, eh, movilizaciones, conseguimos victorias públicos con concientizar a la gente vamos a hacer un cambio a largo plazo eso es lo que realmente necesitamos en este país y eh, eso sería todo lo que tenía yo más a hacer Buenas tardes, ya nada más complementando lo que dice Yo creo que la diferencia entre Morena y otros partidos políticos es que sí planteamos victorias electorales como una forma de transformar nuestra realidad nuestro entorno, pero eso es a través de la concientización. O sea, no estamos buscando el voto por el voto para obtener un registro, para obtener 20 senadurías, 10 diputaciones y 4 regidurías en cada municipio. Sino estamos buscando los cargos políticos para transformar nuestro entorno. Los votos que nosotros tenemos, los estamos haciendo a través de la concientización, de la educación para todos los ciudadanos. Decía que dónde estaba Morena el primero de diciembre, pues no sé dónde estaban muchos, pero sí sé que en el Estado de México estábamos en actos de dispersión, tomando puentes y manifestando nuestro repudio a la toma de protesta de Peña Nieto. Lo que nosotros estábamos tratando de hacer es que mostrar que, era que Morena me di a entender correctamente en ese sentido, yo le digo al compañero, no me di a entender correctamente yo lo que estaba tratando de decir en esta, en esta cuestión, era de que eh, Morena tiene sus aseguridades y no podemos decir, no podemos generalizar, que todo Morena está negociando con grupos nefastos que todo Morena que está abrazando a, a, a ex miembros de otros partidos completamente eh, desacreditados eso obviamente no está pasando en la generalidad de Moreno, en la generalidad de Moreno pero sí está pasando, lo he hecho y no nos podemos que ir tan lejos la denuncia es nada, aquí está pasando aquí en Coacalco hay, hay personajes completamente turbios que están tomando ciertas posturas aquí en Coacalco ojalá por aquí en Coacalco me daré muchísimo gusto que se limitara para esto pero ese es ese es ese es que vas a nivel nacional, etc, etc, etc me queda completamente claro de que eso tú lo has visto y, y, y, y más bien la cuestión es esto no es a nivel general claro que no es a nivel general tenemos enemigos internos tú lo comentabas Sí es cierto tenemos enemigos internos evidentemente tenemos que tratar de eliminar eliminar este el tipo de prácticas no tanto las personas porque la ofensa y la crítica no hacen a las personas yo puedo eliminar la verdad y puedo cualquier persona saludarla sin ningún problema la crítica es a los métodos esto es lo que no podemos seguir reproduciendo. Con la cuestión de la compañera, la que estaba aquí al lado, eh, bueno, me llamó mucho la atención y de hecho tomo lo, lo que mencionaba Cautemo, con la cuestión esta de no desdibujarnos, sino involucrarnos en otras luchas, en otros movimientos. Y también, como Cotemo decía, ¿no? que con movilizaciones conseguimos las victorias públicas, yo diría, tenemos que no elevar el nivel. Realmente tenemos que llevar el momento. Si usted, compañero, como digo, con toda la crítica más sincera, va y dice esta frase con cualquier congreso de Morena, se lo pone en vivo. Las movilizaciones a nivel histórico son aquellas que dignifican, que bellecen, que le dan carácter y significado a nuestra lucha. Sin movilización, nosotros no somos nada. Si nosotros no estamos en las calles, si nosotros no participamos. Concientizamos, pero de otra forma o de formas distintas, no somos nada. Si creemos realmente que nos vamos a ensimismar y aquí podemos lograr la vanguardia, bueno, yo diría: pues entonces sí, está bien, eh, sigamos con esas mismas dinámicas, pero entendamos que es un proceso mucho más complejo y que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras palabras, y más cuidadosos aún cuando tenemos un cargo. Esto de eh, si nos movilizamos o con movilizaciones conseguimos victorias técnicas, es incluso en la izquierda ofensivo. Se lo digo así, con toda, con, con toda contundencia. Y, y la señora que comentaba aquí, mi respeto, yo creo que eh, su, su sentir es completamente válido, es legítimo y es muchísimo más responsable en este, en este sentido. Yo le diría: eh, no es la intención ofender, de hecho, por eso dije: la, la intención es crear diálogo. Si se puede crear, adelante. Si ofende a alguien, eh, no es mi intención a mí no me interesa ser enemigos es, es, es un hecho lo que me interesa es marcar un punto y decir, hay que detenernos y hay que analizarlo, le estamos regando aquí podemos mejorar si estuviéramos en un, en un, en un comité como el PRI o el no había nada que hacer estamos en Morena esto se está construyendo, como decías tenemos muchísimas oportunidades pero necesariamente tenemos que pasar por una cuestión de crítica, de autocrítica y no nada más de criticón esto está mal en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, bueno sino nos da una autocrítica, Incluso lo que nosotros mismos estamos haciendo Lo que estamos reproduciendo y lo que estamos dejando pasar Por ese tipo de cuestiones Y, y bueno, la cuestión esta, solo para finalizar Es eh, El PRD que está dentro Normalmente no es tanto la cuestión esta de que el PRD O ciertos personajes del PRD pueden o de PT, que estén adentro, eso es etiquetar. Y dentro de esta cuestión no tenemos que etiquetar. Sin duda hay, hay compañeros de estos tres partidos políticos que, que son completamente valiosos Hay otros que no. Nosotros tenemos que ayudarnos, aprender, ser capaces de absorber incluso todo ese tipo de cuestiones válidas de estos compañeros. Hay otros que no. Esos métodos los tenemos que evitar contundentemente, no reproducirlos. Yo terminaría con, con esta frase que resume, es una síntesis de todo lo que traté de decir aquí y, y traté de, de, de darle entender este sentido. Y es, estamos ratificando aquello que se venía advirtiendo, los frutos del pragmatismo se cosechan a corto plazo. El abandono de la lucha y la claudicación en momentos determinantes en defensa del capital político nos marcaron aquel 9 de septiembre pasado. Las bases siempre dignas. El mensaje va para ellos. A mí me queda claro de que hay personajes que no van a cambiar. Es un método, es un estilo de vida. Las bases siempre dignas y siguieron el plan impuesto que ofrecía como techo el desgastante activismo sin sentido y la corta visión electoral a costa del verdadero trabajo de base, la consolidación de cuadros políticos y su empoderamiento mediante la toma de decisiones. Además, una pequeña burocracia amenaza con romper toda interacción entre los luchadores honestos y los líderes valiosos que se encuentran los en cerrados burbuja. La traición más alta, incongruente y cobarde de la dirección no debe eliminar ni excluir nuestro aporte dentro de esta plataforma. Solo el involucramiento nos dará posibilidades reales de jugar para evitar este proceso inicial de degeneración. Urge impulsar una vanguardia digna de este conflictivo momento histórico. Las ofensas que le puedo hacer a ciertos personajes, disculpenme son legítimas. En ese sentido, busco no se unificar nada más Muchas gracias